Hoy día en especial me siento sumamente productivo porque son las 8 de la mañana Ya hice la cama Me hice almuerzo Hey guys Día 17 del, de la Navi Lockdown. Mañana será 21 de oh, diciembre Fecha Que normalmente llega el verano A mí no me gusta el verano porque como que siento que uno no puede escapar del, del calor. Es imposible. No hacía en el invierno que uno se abriga, toma un té de café y ya está listo, ya se pasó todo. O sea, al final todo es como un loop. Wey. Solo le perdono dos cosas al verano. La posibilidad de poder bañarme en una piscina y poder ver a la Monza en vestidito. <risa> no sé cómo les gusta el verano. Igual el sol como que... Me sube un poco el ánimo Igual eh, vitamina D y toda esa, la bola Pero lo importante es que es miércoles Es hora de Preguntar oh, yeah. un árbol oh, yeah. Mi amigo personal Digital Zoom 6 Pregunta ¿Qué ha sido lo más difícil de esta De, de los Naviblogs? Amigo, se llama Naviblog.com eh, gracias Lo más difícil ha sido editar en la hora de almuerzo eh, A veces almuerzo, a veces no eh, eh. Ha sido difícil El resto es eh, lo difícil de hacerlo. Andrés Ollar se pregunta ¿Por qué escoges los gatos para que integren tu familia? ¿Qué es lo que sientes que tienen en común? Mm, Contigo Amigo Andrés, lo que tengo en común con los gatos Es Nada Los gatos son de la Monse Entonces eh, o era la Monse con gatos, o era no Monse, entonces eh, así. a pesar que soy alérgico a los gatos y que en verdad no me gustan tanto. Así que eso no fue mi decisión, pero sí fue mi decisión de ser parte de esta familia felina, a pesar de ser un perro. Aprovecho para mandarle saludos a Paola, que también lloró con Roku One. A Sebastián Valle, que ya me está reclamando cosas, Sebastián Como lo único que me hace es escribirme para reclamar Que le saco jugo a la escena de un fufanda, La más escena, hermano, ¿qué pasa? Y Oh My God opina que el silencio de Teo ante las declaraciones de quién votó el árbol Le pareció mucho de Y a mí también. Este Teo es viejo, o se la he contigo, sauce del pasado y eso fueron todas las preguntas de este Pregúntale al álbum. Al principio dije que era el episodio 17, pero no, graso error. Es el episodio 18 de este Navi Block Dad que llega hasta... Lo difícil también del blog es con llevar todas las cosas todos los días.